Siento que me pongo y me pongo y me pongo y no lo veo. Y en los labios no tengo ni la menor idea.